saludos cordiales a los PRISLINES de todo el mundo os está hablando en directo desde madrid eh, yo soy luis él es diego eh, eh, Os digo Prisline siempre emite, emitimos en directo vale os damos nuestra opinión no es que os estemos invitando a venir a españa os damos la información de cómo están aquí las cosas para el que quiera venir pues que tome la mejor decisión o incluso el que esté ya aquí en España y quiera trabajar también tome la mejor decisión, pero la decisión la tomáis vosotros, pirines. Eh, bueno, Diego nos va a explicar. Él lleva cinco semanas exactamente en España. Es así, ¿verdad, Diego? Es, así es. Y va a explicarnos un poco cómo prepararse responsablemente para venir a España. Vamos, bueno, Diego tiene una esposa y tres hijos en Argentina, ¿verdad? Sí, verdad. Y es un luchador, como digo yo, es un gladiador, un prislines, es un valiente, mm -hmm. él se ha venido y, y está trabajando en, en la construcción, en la construcción mm -hmm. y, y nadie mejor que él para explicarnos cómo se puede emigrar a España. vale Insisto, la decisión la tomáis vale. vosotros, que os damos nuestra opinión simplemente. Quiero también darle especialmente las gracias hoy a Samuel Alfonso Reyes Ibarra y a Ariel también en Telegram bien, bien. A, a Samuel porque ha respondido un montón de comentarios en YouTube, vale, y a Ariel porque siempre está en Telegram pendiente de todos vosotros. Bien, vale, ¿No conoces vale, vale. A Ariel, verdad, Diego? Yo sí, sí, en Telegram. Por supuesto, en Telegram. El que el que quiera más información, el enlace de Telegram siempre lo dejamos debajo de cada vídeo, líneas Y mmm, uh -huh. también os recuerdo que mmm, el que quiera llevar esto al siguiente nivel pues que diga, por ejemplo, que un prisliner que esté en una ciudad, que diga, que pregunte en el grupo de Telegram quién está en esa ciudad y podéis reuniros, tomar un café entre vosotros y aumentar el conocimiento, ¿vale? Mm. Que bueno, Diego, preséntate, para los que no te conozcan, Diego apareció en una reunión que hicimos los PRIXLINERS aquí en Madrid, él... Hace estuvo un mes. Exacto, en ese vídeo Diego ya ha llevaba ha llevado una semana. Una semana, Una llevado. semana llevaba. Uh -huh. Y ahora, como lleva cinco semanas pues un poco que, que os ayude. Podéis poner las preguntas ahora mismo en el, eh, los que estáis en el vivo, en el chat, y luego los que lo veis luego en los comentarios, que os las vamos a seguir respondiendo. Y también poner en los comentarios lo que os parece. Eh, bueno, voy, dejo a Diego, ¿vale? que vale. Preséntate un poquillo y voy a avisar yo a los grupos de Telegram. Vale, vale. Baja, ah, eso, y el, el sonido hay que bajárselo, Baja Diego. Bueno, eh, como ya me conocen, mi nombre es Diego Andretiche, soy de Argentina, eh, he venido solo, mi esposa y mis tres hijos están ahí en Argentina, que desde aquí le mando un saludo a Miriam, Karim, Facundo y Juliana. Y bueno, otra cosa que no me quería dejar pasar, feliz día para todas las mujeres. Que la pasen bien. Muchísimas gracias eh, por existir, porque sin ustedes los hombres estaríamos a la mitad y estaríamos fritos. No estaríamos. No estaríamos. No estaríamos. La, no estaríamos. la verdad estaríamos. que nos dejan una semana solo en casa y, y nos encuentran todos sucios, rotos. <risa> la... No, no, ellas saben cómo lo encuentran. Pero bueno, eh, quería contarle mi experiencia en estas cinco semanas, como estábamos hablando con Luis antes de empezar este video. Eh, mi experiencia fue que... Hace dos meses, perdón, en, en noviembre En noviembre tomé la decisión de venir a España. ¿Por qué? Porque un amigo mío había venido a España, me contó cómo era la ganancia, me contó cómo era el precio de la, de la mercadería, de los hoteles, de la ropa, y veía que era mucho más accesible que los precios que hay en Argentina. Entonces le empecé a preguntar más, ¿pero es cierto que sale barato? ¿Es cierto esto, es cierto lo otro? Y me dijo que sí. Él no sabía nada de esto, vino a lo ciego. Y yo me empecé a informar, empecé a informar, empecé a ver otros videos, ni lo conocía a Luis todavía. Y da así que a la semana, viste cuando uno busca, busca, busca y busca, encuentra a las personas justas. Y ahí encontré a Luis, el canal de él Prixline, y cuando vi el primer video, la verdad me quedé encantado, me quedé impactado. La excelente persona que es Luis, digo, ese hombre no puede ser tan bueno así, digo, que te dé toda la información, toda, eh, toda la información que se necesita para poder emigrar entonces pues se va a ir toda la Argentina para allá digo por con toda la información que estaba dando a ver yo la doy de buena fe Diego ya cada uno luego que tome la decisión pero por qué no la voy a dar pero que eso vale oro allá en Argentina por, igual, y igual, que que lo que le, igual que lo que les vas a decir tú ahora pero yo sí. no busco nada a cambio o sea sí. tú ahora por, por ejemplo eso. les vas a dar información valiosa uh -huh. ¿A que tampoco esperas nada a cambio? No, no, por supuesto, nada no. a que te sientes súper bien. Por supuesto que sí, es más, antes que esto y todos los días siempre he estado contestando mensajes de personas que me escriben eh, pidiéndome consejos, pidiéndome eh, preguntas sobre trabajo, sobre habitación, cómo hice, tal cosa. Bueno, todo lo que yo sé se lo transmito para que ellos también tengan la misma experiencia. Pero me gusta ayudar a los prixliner que son eh, buscadores, que son luchadores, gente que que no tiene que darle las cosas servidas, porque hay algunos que me han preguntado Yo también me iba dice, a decir, bueno, dice, dame trabajo o dame una habitación o fíjate, hace esto por mí y por lo otro, no, no, yo te doy la información, te doy todo y tú tienes que ir a buscar ese... como has hecho tú? ¿Cómo, hice yo ¿Cómo hiciste tú? Diego, os digo uh -huh. llegó a España y al día siguiente ya estabas trabajando sí, ¿no? sí, sí, sí, la verdad Explícales un poco cómo lo hiciste para que no bueno, viera el otro vídeo Lo que hice fue lo siguiente, pensé antes de venir a, a, aquí a España, digo yo, no voy a esperar a llegar a España para poner a golpear puerta a ver quién me da trabajo. Dije, voy a buscar cómo se haría ahí en Argentina, en los clasificados, en los periódicos y todo eso. Voy a preguntar desde aquí. Hice lo que puse, me puse en la aplicación de Mil Anuncios que recomendaba Luis y ahí puse que, no, que estaba viviendo en Madrid, no puse mi... Número telefónico porque lo había puesto al principio y me, nadie. Es que me que si se pones el número de Argentina el empleador claro. se asusta. Ya se asusta. Y yo no. Os recuerdo, pero es que podéis mm. también incluso buscar un número virtual de España. Claro, que los hay también. Mm -hmm. para... Vale, vale. El tema es que después cómo lo te, hiciste, quieren, te lo llamar? ponías sin teléfono. Sin ¿no? teléfono. Entonces cuando ellos de me decían te... por favor me puedes dar un teléfono y yo le mandaba mi teléfono y este teléfono de, de Argentina. Y ahí un poco. Eh, algunos ¿Y no me llamaban, reclamas? no me llamaban y otros sí se animaron a llamarme pues Genial, pues una, una mejora podéis buscar números que hay números virtuales en claro. Google Y, y coges un número en España pero claro. también por El tema es que rey. después te tiene que llamar ¿sí? ¿Cómo claro. hacen para llamar ese número? Y no, él llama un número de España sí. y ese se desvía al tuyo Ah, lo vale, vale, que pasa es que eso sabía, tiene, ¿eh? tiene un pequeño coste, claro. claro. El desvío lo pagas tú. Claro, sí, sí. Pero cierto. bueno, hoy en día. Está bueno, buen dato. O por ¿sí? Skype, no sé, es un dato que, que lo sepáis, pero o sea, hay números sí. virtuales, señor. ¿eh? Buscar sí, números sí. virtuales. ¿eh? miren Ay, por cierto, por favor, si os gusta, darle un like, decírselo a gente a la que creáis que también podemos ayudar y que todavía no lo sabe. Porque les ayudamos mucho. Por supuesto. La por fin, claro. Y si lo veis luego, suscribiros ¿vale? con campanita que siempre emitimos en directo. Ahora luego vamos a las preguntas del chat. ¿eh? Podéis irlas poniendo. Vale, vale. que Entonces, os siga diciendo. Digamos. Como les decía, eh, la forma de cómo se consigue trabajo sin papeles o sin haber estado aquí en España es eh, poniendo tu experiencia, tus ganas y tu actitud en el en la carta de invitación que le haces al empleador. Por ejemplo, yo te doy mi ejemplo como albañil. Yo hace 23 años que soy albañil. Entonces, imagínate una empresa que diga hay un oficial albañil de 23 años, que tiene mucha experiencia, que hizo muchas casas, que hizo muchísimas cosas, cometió muchos errores y de todos esos errores habrá aprendido. Entonces, esa gente quiere gente con experiencia y con todo el conocimiento que tenga. Entonces, por eso fui muy atractivo en, en la parte mía entonces por más que no tenga papel, experiencia, exactamente ¿no? claro. por más que no tenga papel hay gente que te busca por la experiencia que tenga o, o sea, por que la, la edad la edad no es motivo ¿La edad? para no trabajar que no preguntan no, hay mucho privilegios. para nada para nada la edad no tiene nada que aquí ver. aquí en europa que no Diego. para, para nada contratan eh, a gente mayores de yo he visto de 50 55 años trabajando y la verdad que no, no se fijan en eso y, en lo que dicen en muchas es la experiencia, veces en la experiencia exactamente, si te, te, incluso si es mayor es que tiene más experiencia, es que muchos lo preguntan eh, claro, claro, bueno en mi rubro pasa eso digo, si es mayor y tiene experiencia excelente, califica bien para conseguir trabajo, así que esa es la forma y sí. Y ganas de trabajar sobre todo. Y ganas de trabajar. Estos prelines que te dicen, mm -hmm. no, bueno, esos no deben de ser <risa> claro. Búscame ya el trabajo tú, Diego, claro, ya que estás claro. ahí. Sí, sí, sí, Bú búscame los otros. No, digo... Aquí os damos la caña y mm -hmm. os enseñamos a pescar. pero que por pesca supuesto. luego eh, sois vosotros. Cuéntale las Exacto. buenas noticias que tienes, bueno, que nos contaba oh, Me ha dejado bueno. maravillado, ¿eh? La verdad que bueno, si tengo que contar las cosas buenas desde el principio, antes de que se me escape, a todas las personas, por ejemplo, que me escriben. A, a mí yo sé dónde recomendar a um, gente que si tengan el oficio de albañil. Hay gente que buscan oficiales albañiles, entienden. Entonces yo a las personas que me contactan le digo bueno, ¿cuándo venís? No decirle a, a tu jefe que me llame, no. Pero decime <risa> qué, qué día venís porque me entra no, la, la no, risa no, ya. Bueno tengo que acabar. De decir. No voy a decirle decir... a mi jefe que me llame. Claro, pero no no le puedo decir eh, bueno no, guardar no. un lugar que va a venir fulanito No, no, día. no, no, no. no. fulanito tiene que hacer como ha hecho 10 Claro. Diego se explica cómo lo ha hecho él. Claro, el, tenés el... que sacar la fecha y decirme, entonces yo le puedo decir, ya sea a mi empleador o a la persona que yo conozco, le digo, mira, va a venir fulano de tal, eh, tal fecha, Guarda un lugar o si tenés la posibilidad, esperar lo que esta persona viene, es trabajadora, te va a rendir muchísimo. Y estás, te aseguro que él lo va a esperar. Así que de esa forma eh, yo les digo que hay muchísimo trabajo en construcción. Bueno, les, les cuento como dice, la, la buena noticia... Cuando apenas llegué acá a España, desde el primer día que pisé, para mí fue todo ganancia. Porque me vine casi sin nada, solamente con lo necesario. Debí haber traído mil euros acá y solamente alcancé a reunir 650 dólares, que estaba con miedo porque si digo si me llegaban a la aduana, no, la no, aduana, que no traía los 950 que piden ahora no traía eso la verdad y bueno yo la verdad me arriesgué porque no tenía si tenía que esperar en Argentina a juntar los mil euros me iba a tardar tres meses más claro. y no quería esperar tres meses más yo quería hacerlo y me has dicho que en un mes aquí ya has ganado cuánto ha sido en, en comparación un mes, con lo de allí sí en un mes lo que gané cuatro veces más lo que gano por mes en Argentina o sea, como cuatro meses trabajados en Argentina los has ganado ya aquí Exacto, en un mes en un mes, en un mes. ¿Qué? Y lo, tra lo gané, o sea, haciendo el mismo trabajo y con menos responsabilidad, porque yo en Argentina era autónomo, trabajaba por mi cuenta, tenía gente a cargo mío, imagínense atendiendo cliente, arquitecto, material y todo eso acá, yo soy un empleado y gano cuatro veces más que lo que ganaba en Argentina y también podría ser aquí un autónomo claro claro sí sí apunto Más a eso a punto eso, eso. eso exactamente el, mi mi empleador lo sabe todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes es lo que sí que el verdadero el quebradero de cabeza que aquí ya tienes es el trabajo y ya está exactamente pegado. exactamente eso es lo que me dice mi, mi patrón sí, dice claro. mira vos te va a querer queda como eh, empleado, sí, pues, y tiene más mucho ganas. más tranquilo. Por lo menos es. un tiempo, como nos decían claro. el otro día en el vídeo, es que el sí. empresario. Trajimos el empresario decía: primero, <ríe> luego ya Imagínate sí. que te dice: te pago cuatro veces más, pero ahí te saco todas las responsabilidades que pues, tenías. Te, estás como un señor ahora, <ríe> se va a traer a su pero, mujer sí. y a sus tres niños, tres, ¿verdad? Diego? Tres niños, tres, tres exactamente. Tres niños. Así que bueno, mire, llegué eh, un día lunes, al día martes ya empecé a trabajar eh, con mi empleador. El sábado nos reunimos con los precliners. La verdad que la, la habitación, la persona que encontré en donde estoy ahora en este momento, la habitación me trata como de su familia. Eh, no sé, el primer día me invitaron a comer, hicieron una comida de un mancar de los dioses, hicieron y me invitaron a comer. No me extraña que todos quieran que les presentes a tu jefe. Claro, Pero que, claro si, va, si bueno, van los no, 40.000... Esto no estamos de? hablando de, de la persona de la que me alquiló la habitación. Ah, de la, de la, la, la casera que La casera, aquí, la exactamente. Que, claro, sí. Y después, bueno, te hablo de mi empleador, mi empleador me llevaba para todos lados, hasta el día de hoy me lleva, me lleva a conocer a su familia, me lleva a conocer tal lado, me trata también como si fuera de su familia. Eh, ¿Por qué? Porque él ve que yo soy una persona responsable, luchadora, le impactó muchísimo que yo viniera de Argentina hasta acá para trabajar con él y... Que, que él vea lo que yo sé que se dio cuenta que soy un trabajador porque ya, ya hace cinco semanas que estoy con él y no quiere desprenderse de mí y, y ya ve en, ve futuro. Eficaz en el trabajo también exactamente, Digo, tienes exactamente que serlo vamos yo no te conozco en esa faceta uh -huh. pero seguro que, sí, sí, sí. que eres súper trabajador y lo valora sí totalmente. exactamente eso es lo que lo que valora es la, la eh, y, cómo te puedo decir la actitud la responsabilidad llego eh, 15 minutos antes y tengo que irme después me voy eh, todo lo que haría un empleado. Diego no sé es eso. que es súper puntual. Aquí mismo ha llegado antes que yo. Me ha estado esperando. Sí, sí, sí. <ríe> y eso Llega. que ha sido puntual, ¿eh? Sí, sí. Es... Fíjense si llegué puntual, que llegué cuatro horas antes que Luis. Ay. Ay, por favor, Diego. O sea, eso ya ha sido por Pero, ¿sabes? Yo estuve por Madrid, estuve por la estación Metro, Ópera. Has visto esta y zona, fui... ¿no? Sí, Conociendo sí, sí. Esta sí. Zona. Estuve... Y aquí a Luis le estoy esperando ahí un, un ratito. Ahí abajo. Ope, pero. <ríe> que he llegado puntual, ¿eh? No, no, no. Muy bien, bueno. Pero. Bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y hay trabajo o no hay trabajo? Yo lo Desde que veo de, de mi punto de vista hay trabajo para todo. No le, como les digo siempre a la gente, no le tiro palabra positiva, hay trabajo. Si quieres de camarero hay, si querés de no sé, de, de chofer hay, si querés, de todo, hay trabajo de todos. El tema hay que buscarlo. La mayoría dice, pero nadie te contrata sin papel. Claro, hay, la mayoría no contrata, pero si buscás, buscas y si buscas, vas a encontrar el trabajo que querés, incluso sin papel. Porque acá a la tí, gente de mano. caso, tú estás ahora como sí, turista en este momento. ¿no? Estoy como turista y estoy trabajando, pero yo veo la trabajo por todos lados. Es, es más, me han ofrecido otro trabajo para trabajar de noche, que ya estoy pensando en tomarlo para poder reunir más dinero lo más pronto posible para traer a mi familia. Porque imagínense el Prisliner que yo vine aquí sin nada, porque lo que tenía. Eh, los gasté... 600 euros al Claro. ¿no? pagué eh, dos meses de alquiler, compré algo de mercadería. Yo ropa no me he comprado nada, no hago gasto nada en mí, porque estoy El ahorrando. Primax está algo. muy económica la ropa, ¿eh? Y está, vale, es, estándar, es está, es estándar, bien, bien, sí, sí. Bueno, ahí ya lo vamos voy a tener que hacer una inversión porque sí. ya traje muy poquita ropa en el bolso de mano y Pero una. Es, es barata, de verdad, ¿eh? Claro, y, bueno, a lo que, co que compran primas, que lo sepáis, vale. Bueno, vale, vale pues, esto está bueno. Ya, meto incisos así, vale. Eh, yo. yo a lo que voy es eso, que trato de ahorrar todo lo posible para traer a mi familia enseguida. No, no perder el tiempo, entonces cuando la gente te ves que tenés un objetivo, que tenés, te ven enfocado, ves que viniste acá a trabajar, no a perder el tiempo, no viniste, si bien entraste como turista, pero vos no sos turista porque viniste acá a ganarte la vida, a tener una calidad de vida para vos y tu mujer y tu familia, entonces la gente solo huele y quiere esas personas, así, no con actitud de que ayúdame eh, decime dónde, pedime esto... Los prixleaners que somos nosotros acá los valientes pedimos información y vamos y la buscamos. Exacto. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y luchamos y hasta que conseguimos, nos fijamos un objetivo y, y seguimos hasta que conseguimos el objetivo. Exactamente, exactamente. Con, y bueno. Con la máxima información. Con la máxima veo? información. Porque yo lo veo, todos los prixleaners que me han preguntado muchísimos, eh, la mayoría tienen miedo. Tiene miedo, eh, le, pero si voy y pasa esto, si voy y no consigo, si voy esto, no. No, mira, Diego ya le ha compensado. Ha, lleva un, cinco semanas y ya ha ganado cuatro veces lo que habría ganado en Argentina. Uh -huh. si, si se acabara la, la aventura, que no se va a acabar, uh -huh. ya le habría compensado. Ya, hubiera tal. valido la pena exactamente. Yo vine con la mentalidad de decir, yo voy, me arriesgo. Si pierdo, mira en Argentina sí, siempre he salido perdiendo. Eh, no digo por tirar eh, mala no onda. No, no, ya lo tenía Exactamente. Entonces, dice. a lo que voy es, uno tiene que venir con la actitud de, de quemo todas las naves y vine acá a ganar, a conquistar, a que las cosas me vayan bien, sí o sí, de una forma o de otra, pero siempre del lado ético, moral y legal, con actitud buena y hacia adelante. Entonces, cuando tú vienes con esa actitud, estoy seguro que consigues lo que sea. No va a tardar mucho tiempo en que alguien te va a ver y te va a contratar. Así que miren, el, lo, la noticia que le contaba Luis, es que estoy trabajando con mi patrón en la construcción y estamos reformando todo un piso, un piso viejo, y lo estamos sacando todo, eh, pintándolo, suelo, techo, baños, todo cableado, eh, calefacción, todo nuevo, y ¿saben qué? Ese piso lo voy a alquilar yo. Fíjate, Diego, madre mía, enhorabuena. Así que mía. ya eh, cuando venga mi familia ya va a tener su, su casa, a, una a casa hermosa además, a, a estrenar. El... Todo nuevo, así que. Lo que hace el, lo que hace el, el buscarse las cosas, Diego. Buscarse las cosas, sí. claro. Si te parece, respondemos a algunas preguntas de los por supuesto, que están dígame, ahora en vivo. Por sí, Coge tú algunas si quieres o te digo, y algunas, mira, Dime si, tú por ejemplo, Santiago Díaz nos pregunta por los costos de vida. Que, que cómo están de altos, cómo los ve los costos de vida. Los costos tu de vida, de vista. Eh, sí, según exactamente, según el punto de vista ¿a ¿qué apunta uno. Si tú apuntas a decir, tiene un costo de vida eh, que acá no te va a faltar la comida, no te va a faltar la ropa, no te va a faltar la casa, eh, no te va a faltar eh, no sé hasta un vehículo, todo lo necesario para vivir bien, como vivimos en Latinoamérica, acá no te va a faltar nunca, incluso con un trabajo de medio tiempo, de cuatro horas nada más, con eso ya te alcanza si, querés progresar mucho más adelante y tener un trabajo de ocho horas, sos un campeón y vas a progresar muchísimo más de lo que hagan tu la país. Comida la comida a la vez cara, por ejemplo. Aquí. Nada, nada, absolutamente ah. nada. Incluso he ido a, a restaurar a comer, como mm. por siete, ocho euros donde yo estoy, yo estoy en Talavera de la Reina. Claro. Y ahí los precios son mucho más económicos porque estamos a 100 kilómetros de 110 kilómetros ¿De, de Madrid. Pero te has venido para hacer la entrevista, o sea ¿Qué? que tampoco... No, es, es un ratito, una hora. ¿Qué te cuesta una hora de, de viaje? Sí. Yo veo muchos que dicen, uy, queda lejos de Madrid. No, no para nada. Un en, en autobús, una hora. Este jersey, 7 euros en Primax, para que os hagáis una idea. Prilines y la camisa igual he visto eh, zapatillas a, de marca 10 15 euros 20 allá en talavera de la reina había una feria y había todas zapatillas baratas eh, ropa barata así que si uno quisiera por ejemplo si hoy tuviera mil euros yo visto a mi familia para todo el año para Ajá, los cinco. con mil euros para pa, vos wow. sí, muchísimo muchísimo así que, es, es como dicen gente acá el costo de vida es muy bueno y con un trabajo de cuatro horas viví como un rey mira lo que dice gustavo Gómez: dice buenas tardes cómo estás cómo ves para conseguir trabajo para hombres y en qué parte estás gracias aunque eso se lo acabas de decir Bien. pero bueno por supuesto de conseguir trabajo para hombres se puede no es, es es un mito eso de que solamente las mujeres consiguen eh, él, él no, inciso, no ha conseguido asilo, ni tarjeta roja, ni la va a pedir, porque nada, no, no. él viene de Argentina, no. Por supuesto. Vengo de, ahí de Argentina, pensaba en pedir asilo, digo, pero tenía que presentar muchas cosas. Digo, no, la voy a arrimar desde acá, que yo eso lo sé de hacer, eh, trabajar y conseguir trabajo. Acá hay para hacer lo que sea. Eh, trabajo sin papeles tienen. No, no se preocupen que no se van a quedar sin trabajo. Si son luchadores van a encontrar. Te dice Leudo Quintero, felicitaciones Diego, me motivas mucho. Yo soy ingeniero civil, pero me formé mi carrera trabajando con mi padre, que también es maestro albañil. Gracias por la información, es muy valiosa para todos. Vale, buenísimo, buenísimo. Ingeniero firmado. civil, venite que acá vas a vivir como un rey. Dice aquí Mariela Fernanda, dice, pero a ver, Mariela, aquí nadie está ilegal. Aquí en todo caso lo que está uno es irregular, uh -huh. es un tema de papeleo. Exactamente. En Estados Unidos no sé cómo será, uh -huh. pero aquí en España estar sin papeles no es ilegal. Es irregular. Es Mírate bien. el vídeo que hicimos el otro día con David, que hasta le paró la policía, uh -huh. ningún problema. Uh -huh. Mientras no sea uno un delincuente, ningún problema. Uh -huh. que os quede por supuesto claro. que sí. Es irregular. Dice, bueno, os agradezco a todos los que estáis ahora mismo en el vivo, ¿vale? Insisto, poner un like, por fin y el que vea luego, si os gusta también poner un like y suscribiros con campanita, que siempre siempre emitimos en directo, ¿vale? Así en los próximos directos podéis preguntar en el vivo, mientras ponerlo en los comentarios. Si quieres leer tú alguna, Diego, eh, o te leo no, no, yo no, alguna leo, más. Leo tú. Mira, dice por ejemplo Isabel Pérez. Hola chicos, yo viajo como turista con mis hijos para mayo. Me preocupa mucho el hospedaje. Yo quiero saber experiencia en migraciones. ¿Le pidieron reserva confirmada o pagada? Puede ser tres días de hotel. Tu experiencia vale, con migraciones un eh, poco. con respecto a eso, justo lo que íbamos a hablar. Cuando tiene que migrar para acá personas, tal vez como yo que estaban luchando y con, de, con bajos recursos, yo lo que hice para venir, uno sí o sí tiene que tener eh, una reserva de un hostal, por ejemplo te recomiendo que es lo más barato, el que es lo más, más barato, pero con opción a cancelación aquí. Esta ah. cosa que si te lo piden, tú le muestras a migración aquí tengo la reserva del hostal y listo y sirve. Y sirve. Y sirve y para persona. solo puedes cancelar. Exacto, tienes que tener eso y para ti, de verdad, tienes que tener una habitación ya antes de venir a España. Claro, porque si luego lo vas a cancelar, a ver dónde vas a dormir. Claro, exactamente. Y eso sí te lo pidieron, ¿no? ¿En la nada, reserva? nada. ¿No te, nada. Te, Yo cuando llegué a España me dijeron, ¿dónde se va a quedar? En Madrid. Bueno, bienvenido a España. Pac, el sello y pasé. No me pidieron nada. <ríe> ya tenemos a Pablo Bert. Tran, Te vas a reír lo que dice Pablo Beltrán, dice ¿Qué? Diego, llego el viernes 13, trabajo en la construcción, ¿me das una mano en tu laburo? <ríe> <ríe> <ríe> prilines, prilines, tenéis que buscarlo vosotros, que sois miles, sois miles entonces. Mire, es que, Pero ¿Qué sí digo que es trabajos ¿trabaja sí, que, sí, sí. Si que, trabajan, día, que 13, trabajan en la construcción? Con tips, tí, conmigo, sí, Si trabajan en todos los que trabajan en la construcción, conmigo, si quieren te yo te voy a bombardear Diego le... Mira, al letral le tengo ya mm. descansando, porque no da basto Vale, vale. Yo les puedo recomendar cómo hacer a los de la construcción. Si sos oficial albañil, si sos eh, peón de albañil, pero mañoso que sabes bien y te das maña y tenés buena actitud, eh, vas a conseguir trabajo. Si querés, preguntarme y yo te, te envío es que y te, te digo cómo puedes hacer. Se pueden encontrar en Telegram, ¿verdad? El, sí. En debajo Telegram. del vídeo tenéis el enlace del, al grupo de Telegram, sí. ¿vale? De los brilines. Ahí. Uh -huh. Ahí ya tú. Yo los envío seguro, no hay ningún problema. Exactamente. Que te, bueno, Facu dice. Otra vez, yo trabajo para licenciado psicopedagogo, Ahí, tengo que homologar mi título y obviamente cuando llego tengo que trabajar en cualquier cosa, ¿verdad? Para homologar mi título, Facu, claro, Facu, hay que venir dispuesto a trabajar en cualquier cosa. Exacto. Así es, ¿verdad? Uh -huh, Digo, no va a venir de, de príncipe. El que no tiene oficio tiene que hacer lo que sea, ya sea, eh, no sé, trabajar de, de camarero, lavar platos, querés pasear un perro, querés cuidar un anciano. Eh, no sé, limpiar un lugar, lo que sea, hay para todo. Escucha, y tráete por lo menos el título apostillado, que sí. es lo que estaba hablando con Diego, apostilla, uh -huh. luego homologar, incluso lo puedes homologar desde aquí, uh -huh. pero la apostilla tráela, que no es caro hacerlo y, y ya sí, te sí. va a facilitar. Sí, ¿vale? Para que sea creíble tiene que estar apostillado. Exactamente, sí. pero si no se pueden creer que te lo has inventado. Uh -huh. Exactamente. Dice, bueno, eh, mira, nos dice Ángela Vergara. Hola, para conseguir trabajo para mujeres tengo 54 años. ¿Me puedes decir? Hablábamos antes sí, de un poco de sí, la sí, edad, ¿verdad? Y de la experiencia. Miren, yo tengo a mi mamá que también creo que anda por esa edad, no, no me acuerdo bien. Eh, y le digo siempre: digo Mami, digo, si vos te vendrías acá, vivirías también como una reina, porque ella cuida eh, ancianos y los cuida completamente. Los baña, los cuida, los limpia, los lleva a allá. Y ahí en Argentina no le pagan no, como es digno y si ella haría ese mismo trabajo aquí seguiría hasta de vacaciones dos veces al año así que hay trabajo para personas para cuidar eh, personas mayores aquí un dato que les paso por lo menos donde yo estoy viviendo en talavera de la reina hay mucha gente eh, anciana muchos hay más ancianos que jóvenes y es, niños era cierto me ha estado preguntando diego mm. que por qué hacía yo estos vídeos mm. Y le he dicho que por la despoblación que hay en España, que uh -huh. como no vengan aquí una media de unos 250.000 emigrantes cada año uh -huh. en los próximos 20 años, esto no se mantiene. Y, no. y ahora yo te pregunto, ves ¿qué ves por la calle? ¿Es eh, chavalines todo españoles? No, no, no. Cuéntales, un argentino que lleva cinco meses en Mira, España. Mira, yo y salgo a caminar a la noche y veo de, de 100 ancianos, debe haber 10 jóvenes por la calle. Así que imagínense y lo bueno que seguro que, que me... esos 10 8 por lo menos han venido de fuera. Sí, me me sí, apostaría sí. yo, ¿eh? estoy seguro que sí. Miren, el dato Para que le El próximo vídeo a la estadística, ya verás. Lo que me sorprende aquí que todos los ancianos de aquí están en una condición, una, una salud, que en mi país no. Hombre, ¿ya me ves aquí, Diego? ¿Eh? Bueno, es este, este, un ancianito. 40 pero... años tiene el boleto. <risa> y mira, le estoy tocando y no debería poner, el virus, verte. <risa> no, no pasa nada. Eh, y lo que veo es que tiene mucha salud. O sea, la, la cara bien eh, joven, el pelo si bien blanco, pero bien cuidado. Los ancianos de esa misma edad de acá, en Argentina, están destruido, destruido, pues porque llegan, ¿por qué? porque nosotros llegamos curtido, trabajado, cansado, agobiado, ya con la cara mala de, de todas las cosas que pasamos en Argentina son muy pocos los que tienen la misma salud que tienen todos los españoles de, de aquí, de, de, por lo menos de Talavera de la Reina donde estoy yo nos dice por ejemplo, mira Ana Ozols, hola Luis y Diego, disculpa que los moleste, no nos molestáis, ¿eh? Al revés, poner las preguntas y os digo, ninguna cae en saco roto, ¿eh? que luego las imprimo todas. Dice dice que es de Argentina. Uh -huh. Dice, soy Argentina. Mi pregunta es si con pasaporte letón puedo ir con pasaje de ida a Madrid. Gracias. Saludos a mi querido país. Con pasaje letón. Tú lo sabes, eso? eso. Letón. Yo no lo sé tampoco, Ana, ya lo averiguaremos. Sí, con, no, con pasaporte letón, perdona, con pasaporte no sé letón. el pasaporte letón. Tú no lo conoces mm, tampoco, mm, yo tampoco. No. Yo es la primera vez que lo... Yo por la duda te diría que saques el pasaje de ida y de vuelta para asegurarte, y... salvo que eh, te informe bien y, y sepas que pueda sacar el de ida nada más con ese pasaporte. Claro, exactamente, pregúntalo, pero bueno, lo voy a investigar, lo apunto aquí, ¿vale Ana? El pasaporte por letón, el pasaporte... Exacto. Es, es de, de Letonia, ¿será? La verdad que no. no tengo que bueno, yo lo, lo investigamos, ¿vale? Pero pregúntalo en inmigración, pero vale. bueno Dice, a ver, por ejemplo, dice Isabel Pérez, bueno, que gracias por la respuesta, por su apoyo y no se asusten, yo tengo a mi pareja allá, que ya nos tiene allá un piso. Espero pronto llegar y agradecerles con un abrazo sus aportes. Mil gracias. Gracias, Isabel Pérez. Una es responsable. Por supuesto. O sea, tanto venir como ha hecho Diego, uh -huh. planificándolo. No cuesta nada perder uh -huh. un tiempo en vuestro país, planificar, absorber la información, preguntar las dudas en Telegram, contrastar cosas uh -huh. y luego dar el salto, que siempre da un poco de miedo, uh -huh. por supuesto. Sí, salir sí, de siempre, de miedo da, siempre. Siempre va a dar. El miedo lo tenemos todo. todo lo que hice no. lo hice con miedo. Es que pero los lo humanos hizo. tenemos miedo, siempre. Exacto. La, la cuestión es gestionarlo, controlarlo. pero uh -huh. Quitarlo es imposible, pero sí gestionarlo. Total, hacer como ha hecho Diego, Lo, uh -huh. dio luego el salto, pero ya un poco planificado todo, porque tampoco es venir ala a ver qué diría. Sí, sí, sí, sí, exacto, exacto. Te da miedo el, el saber qué va a pasar, porque uno tiene una idea. Cuando me preguntaban a mí, vos qué vas a hacer allá a España, decía, y yo voy a, a España a empezar de cero, de la nada, empezar a conseguir una casa, un auto, un trabajo y una vida estable. Entonces, imagínate tú saliendo de tu zona de confort. De ahí, cuando Luis decía eso, zona de confort es la comodidad que nosotros tenemos en la casa, lo seguro. O sea, acá estoy seguro, lo que Estamos acostumbrados. Hay gente que dice, bueno, acá gano un poquito, pero por lo menos estoy seguro, me, me ayuda a mi familia, me ayuda este otro, pero siempre vas a estar ahí en tu zona de confort y no vas a dar tu más, máximo potencial. Yo eh, todavía no llegué a a darle todo lo que le he Hombre, prometido es que a yo, mi esposa y a mí yo creo que vas a dar vamos ya en cinco semanas mirad todo lo que ha hecho Diego sí vamos sí. cuando lleve aquí Miren, cinco meses ya vamos y cinco años ya ni lo cuento ¿Tiene un ya dato que le pase no sé cuánto te dijo Martín que pagaban Mar el euro Martín, Sí, estuvo... sí, me acuerdo Martín que estuvo ayer en Instagram. En Instagram, claro. Por cierto, primeras que estamos todos los días en Instagram, el que no lo sepa. ¿Cuánto pagaban ¿Y quién no me el euro? Creo que sí. había dicho algo de eh, 80. Puede ser, no, no bueno, lo Bueno, yo sé. Les, les paso un dato, digo, porque mí, yo hice una transferencia por eh, western Union y eh, me lo pagaron 89 y fui a preguntar ahora este de, ayer y me lo van a pagar a 91 el euro. El euro. Sí fíjate mandándolo a argentina Exacto. por western Union uh -huh. para que les quede claro y te este sale pero la comisión sale 26 euros pero Ahora, por toda la transacción sí y ahí al segundo lo tienen y al segundo lo tienen al segundo y hay... cómo se lo entregan en dólares en, euros, en, pesos, en, pesos, en pesos en pesos lo en reciben pesos. en pesos eh, y imagínense que había otra opción que se llama argent per pero solamente el que le sale barato es al que lo envía eh, si yo enviaba por Argenper me daban eh, 83 por por el envío por el envío pero luego a, a lo mejor a tu mujer y con western Union fíjate de 83 al otro 91 me conviene mandarlo conviene? por, western, por Union. western Union vale porque Exacto. es muy buen dato que lo sepa todo el mundo sí sí sí para que les rinda más el, el dinero claro. el que tiene que hacer mandar dinero desde España a Argentina yo otro invito, país no sé claro a todos los PRIXLINERS que estáis en telegram aparte de preguntar como veo que estáis haciendo ¿eh? no es una regañina también responder entrar a telegram para preguntar algo y si veis preguntas que vosotros sabéis pues poner las respuestas vale y así entre todo lo que os digo siempre la inteligencia colectiva por ponernos un poco un poco para que tampoco es todo flor de rosas uh -huh. te quería preguntar me comentabas antes sin dar nombres un conocido o alguien me decías que había venido pero que no le había ido tan bien, ¿no? Que se había recorrido, cuéntale Exacto, un poco a los sí, para, sí. Que, para que vean toda la foto. Claro, ¿no? porque le comentaba a que he encontrado personas que me han escrito, no me molesta que me escriban, por favor, no lo tomen a mal las personas que me han escrito. No, que o sea, no acá, es acaba, Acabas de decir que estás en Telegram, yo también, te se sí, sí, sí, sí, sí. van a escribir mucho. No, pero, bueno, pero que no lo tomen es a bueno, mal sí, sí, es normal. Eh, las personas que, eh, que me están escribiendo, que ya saben cada uno la respuesta que le di. Eh, no me molesta que me pregunten por trabajo, porque yo los, los guío, los oriento. Si no le contesto el momento que me escriben, cuando apenas me desocupo, les contesto. Yo sabes lo que hago, un inciso. Pero, les digo a todos que me escribáis en el, en el grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así, igual que ayudamos, o ayudo en mi caso, en el tuyo, sí. al que pregunta, uh -huh. ayudamos a todo el que lo puede leer. Exacto, que para soy que ya lo Ya casi 3.000, claro. Entonces, es como el vídeo. Sí, sí. Exacto, eh, exacto. A salvo que haya algún dato muy privado, sí. Pero sí, yo, yo pero te la... sugiero, claro, Exacto, le mandas así. al público porque es que así al público. Claro, pregúnteme en público. Entonces esa información se va quedando ahí una base de conocimiento. Claro, y cuando es algo privado íntimo, hombre, bueno, ahí me pueden. Sí. Pero, pero en general las preguntas yo, yo sí, prefiero sí. que las respondáis siempre en público porque enriquecemos a muchas más personas que luego lo pueden leer. Por supuesto, es y, así. Y qué pasa un poco con ese caso? Eh, no, que... que me decían, a ver, hubo casos que eh, han venido como turista y se han pasado, o sea, el, el tiempo como turista, los tres meses como turista, paseando de un lado para otro. Y no habían encontrado eh, trabajo. Y no encontraron trabajo y después, eh, claro, no encontraba trabajo y a los últimos sí. días que ya se le estaba terminando eh, el, el dinero, tema, la visa o lo que sea. Claro, la visa, el, o el, el, sí. bueno, el permiso de, de los tres meses, sí. ahí le empieza a agarrar la desesperación a ver cómo hace. Claro. Eso que no les pase a ustedes, ustedes claro. hagan una migración responsable. Número uno. Tomen la decisión de venir, si quieren venir, eh, si no, no, eso es cada uno de ustedes, pero el día que tomen la decisión, prepárense bien, saquen el pasaje de ida y vuelta, saquen el seguro eh, por esos días que van a estar, traigan el dinero que puedan tener, no hagan, salvo si eso es a elegir, ¿no es cierto?, porque a mí también me podrían haber dicho lo mismo. Y vos por qué no esperaste a juntar los mil euros. Bueno, no podía esperar. Te arregaste, situación. pero tú eras consciente exacto, que te arregabas que si de los me, 600. Exacto. Si yo, me, yo lo que yo digo, no se arriesgué no. sin alojo, el alojamiento. Eso sí que no. El Exacto. otro puede pasar Bueno, Aquí una eh, Traigan el, el dinero eh, Por lo menos mil euros Y sacan el pasaje de ir de vuelta por 10 días eh, Traigan el, la reserva de hotel Número uno El hotel que es un hostal Para mostrar la migración Y número dos Es la habitación segura para ustedes Cosa que cuando ya lleguen a Madrid O sepan dónde ir Ya sea que vayan a cualquier otra parte Soria, Toledo o cualquier parte Eso es lo que tienen que traer pero lo más importante antes de venir a españa un mes antes de que ya tenga la fecha empiecen a buscar trabajo y después la habitación porque si el como trabajo i, te como sale, como dice, claro él vino y al día siguiente ya estaba trabajando ¿Mm -hmm. él afinó el tío como un francotirador Exacto, exacto. No. Así. Mire cuando yo vine para acá tenía cinco ofertas de trabajo y un contrato que me habían hecho me habían eh, dado para ir a trabajar a alemania ¿Pero qué pasa? Que si yo me iba a Alemania, no entendía la lengua, iba a estar en un lugar despoblado y era como estar en la nada. Después, si trabajaba tres o seis meses en ese lugar y venía a España, era como si hubiera tomado la decisión seis meses venir para acá, porque después tenía que conocer gente, ver lugar, ver esto, lo otro y no quise perder tiempo. Cuando apenas vi la primera semana que conocí buena gente, la de la habitación, eh, mi empleador una excelente persona y vi todas las posibilidades que tenía y digo no yo me tengo que quedar acá y empezar a echar raíces y Entonces, es un pueblo es, pueblo ¿Es de, un pueblo la, no una no, no, ciudad dirían porque tiene ochenta mil sí. habitantes no es pueblo pueblo pero es grande es bastante tiene de todo eh, la verdad que todo todo no tiene que salir a ningún lado no si te digo lo de pueblo en plan positivo eh sí, que, pueblo. Yo en un pueblo. Es que nos están preguntando una persona de 63 mm. años que qué posibilidades tiene de vivir en un pueblo en un pila? pueblo hay muchísimas posibilidades puedes vivir en un pueblo el tema es que en un pueblo no tiene mucha posibilidad de conseguir trabajos los que viven en los pueblos normalmente trabajan en otro sí. lado no, no hay justo en el pueblo, salvo que tenga la suerte de cuidar a un anciano o alguien. Que, pero también hay, que también hay. Hay, hay, sí, sí Hay trabajo, pero no para todo. Sí. En cambio, en un si te vas a elegir una ciudad, eso es otro de los puntos. Elijan una ciudad que tenga muchísimos habitantes, de 50.000 para arriba. ¿Por qué? Porque tenés más posibilidad de conseguir eh, cualquier clase de trabajo. Ahí va, a conseguir de, de del camarero, de mozo, de chofer, de ayudante, de limpieza, de albañil de Plonem, fontanero, pladur, de lo que sea. Mir Mirta Robertson te pregunta que dónde fue que enviaste la aplicación de trabajo y ahora voy a por el super chat. Gracias al super chat. Vale. ¿Cuál era la aplicación, la aplicación que, que utilicé para el, el trabajo y para conseguir lo que sea? Es Mil Anuncios. En Mil Anuncios tú pones, por ejemplo, te pongo en mi caso que sos oficial albañil, eh, pones, redactas la experiencia que tienes, todo lo que sabes hacer y lo pones. Y después pones un filtro que dice las categorías que dice albañil o contador... O no y inmobiliaria. el truco que os ha dado diego mm. no pongáis teléfono no pongáis teléfono por la misma aplicación de mil anuncios uh -huh. podéis chatear con el empleador exactamente porque hay te teléfono salta. dejarlo a cero porque si ven el teléfono de argentina o de perú o de méxico directamente o de Colombia, te contactan se, exacto pero si no ven el teléfono si no ven a el teléfono te pregunta por favor me podría dar su teléfono y y que queremos feedback. contactarnos exacto y ¿entiendes? añado la que ha dicho él lo que nos decía el invitado del vídeo anterior que era linkedin es linkedin, LinkedIn exactamente martín martín exactamente bueno voy al super chat la vida de los Yunatíes y una dice ¿Cuánto está tardando la cita inicial para asilo? Pues mira, la vida en los Yunatíes, ¿no? De esta tienda, mira, Ay, si, sí, la, sí. si la pides en Madrid, la cita está tardando 7-10 días. Uh -huh. Pero si la pides fuera de Madrid, cuidado, que hay casos que se la están dando para dentro de 11 meses. Sí. El consejo, lo que yo haría, mi opinión, es pedirla en Madrid, aunque luego me vaya a ir a vivir a Toledo o uh -huh. a Barcelona o a donde sea. Venir a pedirla acá. Sí, a la la puedes pedir aquí, no es necesario que estés empadronado uh -huh. y luego ya te puedes ir a donde quieras a vivir si quieres. Sí, sí. Quedarte He escuchado Madrid. mucha gente que ha venido desde Alicante, de Barcelona, todo acá, porque no, lo es mucho claro, más rápido. Porque es que la pides a lo mejor en Alicante y te la dan para dentro de 11 meses, sí. la primera cita. Te viven en uh -huh. esa Madrid, te la dan en 10 días. Claro, pues fíjate, es lógico. ¿eh? Vale la pena todo el viaje que tienen claro, que hacer claro. el que esté aquí. O sea que la vida en los Yunatíes en Madrid, 10 días. Fuera de España puede tardar hasta 11. Brillines si queréis alguna pregunta más, yo luego voy a imprimir todo el chat. Quiero uh -huh. ver los likes, ¿eh? los que estáis ahora mismo en el vivo, los 270, quiero ver 270 <risa> like Como ahora acaba el vídeo y no haya 270 <risa> like voy a rebuscar a ver quién ha sido. <risa> ¿Eh? y los que lo veis luego también like y, la, y poner en los comentarios lo que os ha parecido y las preguntas que tengáis por supuesto para que Diego estará pendiente vale y si queréis sí, hablar sí. con él en Telegram también por supuesto todo por Telegram y, y, en, y en público para que podamos enriquecer a otras personas que tal vez está preguntando lo mismo mira Elian Tapia Ibarra dice que si le preguntan el teléfono y entonces, ¿qué, ¿cómo se hace? El Milan Cuando te preguntan el teléfono, te tú le, le das tu... ese punto. Sí, a mí, yo te explico lo que a mí me <ríe> pasa. avanzados, ¿eh? Ya sí. quieren más. Me dicen, bueno, ¿me puede dar tu número? Sí, y le paso mi número de Argentina, donde estaba. Y me dice, ¿este número es de Argentina? Sí. Y puede ser que ellos eligen si llamarte sí o no. Si realmente ellos necesitan y están interesados, quédate tranquilo que te van a llamar y te van a hacer como a mí. A mí me han llamado muchísimo. Eh, decenas de, de personas que me han llamado y de todas esas decenas de personas, cinco tenía confirmado que me han dicho, cuando tú llegues acá a Madrid, ponete en contacto conmigo, que te venís a trabajar. Y elegí la mejor opción. O sea, que te llamaron muchos. O sea, sí, sí, sí, incluso. me han llamado Argentina. Ellos me claro, a mí claro. Buen filtro, sí. buen filtro, o sea, te llamaban. Sí, sí. Ahora, ¿le dedicaría mucho tiempo no a hacer esto? Eh, Mi tiempo bien empleado, sí, por supuesto. Eh, yo, Digo, cuando estabas en Argentina. Cuando estaba ah, en Argentina, mientras yo estaba trabajando, incluso agarraba el teléfono y me fijaba a mí el anuncio, ponía. Porque cuando pones el filtro y tú pones que eres, quieres trabajar en construcción, te salta montón y ahí vas filtrando y filtrando y ahí tocas listo, este dice buscando oficial tac toca ahí hola soy oficial de Daniel 23 años de experiencia va, va, por va, ahí, ¿no? se lo, sí. le dejas el mensaje la persona ve el mensaje por mil anuncios porque le llega enseguida sí. y así ahí y va. ahí ellos te contactan a y, y enseguida. Y Diego y como cuánto tiempo empleaste en meses o en semanas dos meses dos no meses, meses dos meses en yo tus yo ratos libres lo hacía no es para que libre, a la idea. noche por todo a lado la noche no no no no pues, descansaba en tiempo pues, libre, libre dos a meses full. dedicados pero luego full, vamos, vino un lunes y el martes ya tenía que empezar a trabajar a full. no era que decía bueno cuando tenga tiempo lo busco no no no yo tenía que a buscarlo a full, y full, ¿no? encontrarlo así dos meses estuvo mil anuncios él usó el Exacto. linkedin nos decía martín el otro martín día martín hizo exactamente lo mismo él, Me, pero en lo linkedin felicito a felicito y porque también, claro di, di, perdona, lo buscó di. lo buscó y estuvo mucho tiempo él hizo más de 200 contactos eh, eh, llamó a saber lo que es estar todo el día llamando y llamando o viendo, escribiendo, eh, vir para la posibilidad. Vos fíjate que él ahora estando en Argentina ya se viene también con propuesta de trabajo, lo mismo que hice yo. Así que muy bien Martín, felicidades por lo que hiciste. Dice Luis Mauricio Pineda Corrales, me hace gracia lo que dice, dice, hola, dice, interesante tema, mi opción era una USA, dos Portugal, tres España. Dice que escuchándonos que se quiere ir para españa que en dos meses estará acá vale, Mauricio vale. pues bienvenido sí si es cierto sí si es cierto prepárate con todo tomate la decisión informate a full y venite para acá que te, yo te puedo decir que se pasa muy bien y te va a ir muy bien pues diego si quieres añadir alguna cosa hemos aprendido un montón contigo sabes que cualquier Bien. cosa que quieras añadir eh, pero... desmiente que no haya trabajo para hombres exacto es, es un mito que hay que dice que los trabajos eh, no hay para hombres acá es mentira incluso he encontrado aquí españoles y gente y no es gente no españoles también que hace más de dos años que están aquí y dicen no hay trabajo <risa> este es duro y digo, ¿Cómo no Pero hay trabajo? eso que vean el vídeo de fátima pero... vean el vídeo de fátima pero bueno diego que os lo diga también porque... sí sí sí lo he visto por Fátima ya las dos veces que estuvo <risa> claro. Claro, pero yo ya la traje lo traje queriendo. Yo, porque claro. decía, yo sé que hay por ahí en Facebook grupos de estos. No, no hay trabajo en España, hay mucho paro. Digo, les voy es a llevar mentalidad. un ejemplo real. Exacto, traído exacto. pobre Fátima, con cariño sí, hacia allá, pero sí. para que vierais lo que pasa. Tú has Fátima. visto también Fátimos por aquí. Fátimos, un montón. ¿Eh? Que eh. gente que dice no hay trabajo, no Disculpad, consigo. Las que Fátima, ¿eh? que no hay nada <ríe> sí, sí, sí, por supuesto. Bonito pero nombre además. Es la, la mentalidad. Si vos decís que no hay trabajo, no lo vas a conseguir porque ya te lo tenía acá en la mente y cuando salga afuera va a decir, no, acá no hay trabajo quién me va a contratar pero cuando tú vienes con esta mentalidad de que si hay trabajo lo voy a conseguir y si no hay yo lo consigo vas a hacer algo para conseguirlo el trabajo lo aparece solo el trabajo lo hay siempre yo mira siempre. Diego yo desde los 16 años uh -huh. y ya soy mayor nunca dejó de trabajar en de trabajar claro bueno Ven lo bueno que... Es que hay gente que tiene un solo trabajo pero los latinoamericanos que la venimos peleando muchísimo sí, argentina venezolano eres... colombiano peruano boliviano todos eh, latinoamérica si se queda sin un trabajo, enseguida sale a buscar otro. Claro. No sé, te hace lo que sea, pero sin trabajo no se queda. Por eso os admiro. Mm. Por eso estoy aquí dando la información. Digo, claro. España necesita gente como la que acabas de describir. Tal Luchadores, cual. gladiadores, como dice Mei, Mei Sí, sí, sí, tal cual. Así que bueno, yo de mi parte no tengo más nada que decirle. Espero hacer otro próximo video con Luis dentro de un par de meses, cuando ya cuando esté quieras, con mi familia. Cuando tú quieras, yo, hombre, claro, cuando venga tu familia tenemos que hacer un especial ahí. Claro, claro, para concretar, porque ¿para qué? Para contar el testimonio de que vine solo eh, y vine con trabajo, vine con una sola habitación y de repente tener una casa, tener trabajo y tener a tu familia acá... Sin nada, porque yo no, no que me traje ni mil euros, ni cinco mil euros, que tiene las 600, 600 dólares, me traje solamente. Y de la nada acá podés crear tu vida, la vida que vos querés. Si sos un trabajador, eh, como lo somos todos ahí en Latinoamérica, como somos los argentinos que somos re pero ahí no te reconocen el laburo. Acá sí te reconocen. Eh, vos trabajás y tu dinero vale. Vale muchísimo, así que quiero contar ese testimonio cuando esté mi familia acá, para que vean cómo una persona de la nada puede eh, hacer una vida eh, de calidad. de calidad No tirar manteca al techo, no una vida de lujo, pero tener un hermoso lugar. ¿Cómo es este? ¿Le puedo mostrar este lugar? Sí, tranquilamente Miren. puedo mostrarlo, Diego. Miren qué hermoso lugar es esto. Así, imagínense una casa para ustedes y su familia con este lujo que este lujo ahí en Argentina por lo menos los podemos tener poco así que eso es lo que uno quiere dar la seguridad nada me hace más feliz a mí que esté mi esposa y mis hijos y que no le falten absolutamente nada Desde, y, y otra cosa perdón otro dato que uno dice habla siempre de la parte económica la seguridad que hay acá la tranquilidad eh, el respeto, el respeto que hay de la gente eh, aquí tienen prioridad el peatón antes que los autos, los autos frenan antes de que vos pases te respetan, hay gente buena, educada pase, permiso, buen día, nadie te atropella porque no tienen apuro como los que tenemos nosotros en Latinoamérica o en Argentina en especial, la seguridad casi en donde estoy yo, casi ni hay policía dando vuelta ahí porque no, no hace falta, si no hay eh, debe haber algún delito, algún, pero no en un extremo a lo que nosotros vemos en Latinoamérica y en especial en Argentina. Es muy seguro, tú puedes andar con el móvil, con la mochila atrás en la espalda, no como en Argentina que la llevamos adelante porque si no te roban. Hay mucha seguridad, se van a sentir seguros dejando a sus hijos jugando en la plaza, dejando a sus hijos que estén por la calle. Así que por eso es un país muy seguro, muy confiable España. Así que el que quiere venir va a ser bienvenido. Pues estás contento. Te están dando un montón de felicitaciones, Diego. Bueno. Y a, a los que habéis llegado tarde, nada, luego ahora lo podéis uh -huh. ver tranquilamente. Os recuerdo a los que habéis llegado tarde que pongáis like. Voy a uh -huh. contar los likes. Y, y el que lo vea luego también poner like vale <risa> y suscribiros que siempre emitimos en directo le quiero dar mucho las gracias especialmente a Diego que ha estado aquí gracias Luis gracias. y a todos vosotros que habéis estado ahora en el vivo y, y los que lo vais a ver luego vale eh, luego en lo que habéis todas las preguntas del chat me las imprimo vale todo nada cae en saco roto me lo leo con atención y los que lo veis luego poner las preguntas que tengáis o las dudas en los comentarios vale Priscilene es que muchísimas gracias Nuevamente a Diego. Sí. Y... Fíjense que otro de los sueños cumplidos uh -huh. es este, y metas es estar aquí al lado con Luis. Fíjese porque estando en Argentina cuando lo descubrimos en YouTube con mi familia yo le decía a mi esposa digo yo un día voy a estar con ese hombre al lado de él contando mi historia porque yo lo voy a ir a hacer a España a triunfar. Y <risa> pues voy a estar aquí con estás él. y cuando venga tu que mujer y tu gracias, niños también Luis. para nada y todos los que queráis estar también ¿eh? que estoy leyendo lo que me ponéis aquí. ¿eh? Que nada, que muchas gracias. No tengo Diego. Más Gente felicidad. como tú es la que necesitamos aquí en España. Vale, va. muchas gracias, Prislines. Prilines, lo esperamos, el que quiera venir. Nos vemos. Acordaros del like por sí. Chao, chao, amigo. Chao, chao.